Bueno, bueno, bueno, madre mía El hype es más hype del mundo Y a lo mejor puede ser una mierda, eh Be careful, bro, be careful Bueno, bueno, vemos bastantes elementos Aquí ya, ¿no? Como una espadita Habrá espadas en Fortnite Y ese puto gato, tío, y la polla, hermano ¿Qué hace aquí? Bueno ¿Qué? <risa> Ha aumentado su calidad de cinemática. <risa> Señor banana. What the fuck? Deadpool. What? <risa> What the fuck? lol arbustín del punto what what qué coño te damos la bienvenida a la agencia tienes muy buenas referencias este es tu escondite ¿Cómo el pase de batalla para reclutar a este equipo de agentes? ¿Cómo te lo venden? Eh? Un soldado polino <ríe> capaz de resistir Miusculos. los buenos lametones Midas Un cerebro con un toque dorado más, un tanto, Un especialista de élite que será única para ti Y Lol. mucho más Wow, y eso es muy Call of Duty, eh ¿Qué? temporada completarás misiones para conseguir una versión adicional de los agentes del pase de batalla. Espera que sombra. Elige sabiamente. Además, llevarás a cabo operaciones temporales que cambiarán el destino de. Qué la guapo. Para siempre. What the fuck, ¿Qué es futuro comienza con la compra del pase es de batalla. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es qué eso? es eso? ¿Qué es Buena suerte Mamma mía Mamma mía What the fuck is wrong, bro Nice No oh, shit <ríe> Madre Hacía décadas que no Ya ve que no veía eh, Un pase de batallas, madre mía Tenemos a Maya, especialista en equipamiento Nice Y gente banano, Que buen que chuto <ríe> La polla, tío la pollísima No, no me han quitado nada Nice Bueno, pues no sé Pase de, pase de batalla hasta aquí, ¿no? Y, y, y donde mesa de desafío Pase de batalla LOL What the fuck, tío Qué paranoia Bueno, tenemos esto es En plan, call me <ríe> Nice Tenemos una Una puta mierda de y Plastón, what the fuck Una mochila de bananas Tenemos aquí la de Marvel <ríe> Me cago en la puta Nice. O este, verdad, este es muy raro es Molaría más, es espectro Bueno, bueno, bueno, seguimos con Bomba afuera What the fuck Bomba afuera, suelco a los cielos en... Con el ala delta De TNTina Bomba afuera, what the fuck, bro Vale, venimos para acá Y tenemos una terraza, un puto pico Bastante simple ¿no? <ríe> Tenemos un croma del banano Que está bastante cheto tenemos esa tía súper rara Está bastante guay, a ver, ver LOL Dios, mola más sombra, o sea Sombra mola más, es como emo <risa> <risa> <risa> Vale Platanat <risa> Un baile después de mil, LOL Muy pocos bailes, este pase Me... ¿Qué cojones es esto? Es que le pez What the fuck, bro What the fuck? What the fuck, tío. Vemos el aspecto de sombra que mola muchísimo. Enero, negro, me... vamos a elegir toda la sombra. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Esto qué es, bro? Oli? What the fuck, bro? What is Oli? Es un puto alerta, vaga. Beat, beat Oh shit. Oh my god. Uh, that shit. Very cool. <ríe> nice, eso, eh. Mola. Vale, tenemos otro skin de banano. Me cago en la verga con banano. Este traje mola mucho. Muy molón, sinceramente. Y me voy a elegir todo de sombra. <ríe> Al paso que voy, lo todo de sombra. Lanzamiento de moneda. ¿What? ¿Y si lo hace otra vez? ¿Hace otra cosa, tío? ¿En serio? ¿200 de bro? Ah, no. <ríe> no sé. Rey dorado es una shit. Vale, música para nada Pero esto Vale, llegamos al nivel 100 Está guay, en verdad Es raro de cojones Vemos el sombra Bueno, que está más chulo así en negro Nice Pues eso era del de, Splay Vale, nice No sé por qué antes me han puesto que había herido a alguien, bro o sea, what? ¡Vamos! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Juez, juz, Vamos a ver el poderío de los C4 en un banano. ¡Pau, pau, pau, pau! what Vaya... Vaya mamada que tiene ese notar de arriba, hostia. No nice, en contra. Venda va a ser lo más complicado del puto mundo. No puede ser, macho que que dispara y todo y yo, rotísimo hermano. Eso está rotísimo loco. Wow, vaya explotadita, bro. What the? <risa> no sé qué se hacía, pero bueno. Thank you, bro. Mamma mía Que nice, ¿no? No bueno, voy, voy a pillar su match. Vale, ese tío. Estaba en la mierda, bro. ¡Un grappler! ¿En serio? La verga, güey. Lo... Hostia, tú, tío, lo que hay aquí. Es muy hardcore, ¿eh? Esperate, <risa> tío, acabo. ¡Infinito! ¡Infinito! ¡What? Es mi turno de abusar, ¿no? Digo yo Joder, bro ¡Joder, macho! ¡Vamos! ¡Muérete! ¿Para la un patch tío? ¿Ahora qué? Otra... <risa> Dios, medio... sin normalito ahora. ¡Amazing, bro! ¡Amazing! ¡Amazing!